Y esta noche en Tradición 2.0 con nosotros está una semana más Mario Martínez, nuestro experto en folclore. Además, muy bien acompañado. Mario, muy buenas noches. Buenas noches. Preséntanos al invitado de esta noche. Pues hoy tenemos a alguien que ha venido hace un par de días de viaje y nos va a contar su experiencia, como es Francisco Iglesias, director de La Morana, que bueno, va a ser en primera persona que nos va a contar esa experiencia de su grupo de La Morana pues por tierras sevillanas. Pues eh, fuera de los límites de nos ha estado la Morana, Francisco, nos lo contarás ahora en unos minutos, pero ¿qué te parece si primero vemos una muestra? Vale. Pues vamos a ver algunas de esas imágenes de esta experiencia por tierras andaluzas. Hola, Manolo. A ti con los ojos abiertos. ¿por qué? No nos han dejado dormir, estábamos tan a gusto, nos han hecho reír tanto, tanto, tanto. Bueno, pues así se inicia un viaje para exportar nuestro folclore también, nuestras tradiciones y tal vez a lo mejor intercambiar experiencias. Ahí vemos cómo se está en la población de la Morana enriqueciéndose el folclore de andaluz, pero ¿qué ha ido a hacer la Morana a Sevilla? Pues hemos ido a actuar invitados por la Federación de Casas Regionales de Castilla y León y hemos estado una tarde con ellos. Hemos realizado una actuación en el Hotel NH Convenciones de la ciudad de Sevilla. ...con lo cual pues hemos, por lo menos les hemos hecho disfrutar una, un rato de, nuestra, de la tradición zamorana... ...de nuestro folclore, de nuestra indumentaria, nuestra música, nuestro baile, danza... ...alguna representación de alguna fiesta tradicional también hicimos... ...y sobre todo pues de, de, de llevarles a, a, la, a aquellas personas que por su, por su trabajo tuvieron que marchar... ...tuvieron que emigrar y viven ahora en la capital andaluza... Pues llevarles un, un, re, un retacito ¿no? de, de, nuestra, de nuestra comunidad, de nuestra provincia... Uh -huh. ...y sobre todo de nuestras comarcas zamoranas. ¿Y la experiencia? La experiencia magnífica, muy buena. Bueno Mario, vemos como también el folclore tradicional... ...se lleva a otros lugares, a que a lo mejor choca más... ...porque es totalmente distinto... ...lo que nosotros conocemos por folclore tradicional... ...con lo que tienen en Andalucía... ...pero que también sirve bueno, pues para exportar nuestro, nuestro folclore... Claro, veíamos por ejemplo un ejemplo, se veía con mala calidad porque no dejaba de ser hecho pues, de una forma casera de lo que era el flamenco, ¿no? una pequeña muestra y nosotros llevábamos nuestros bailes, nuestras tradiciones allí, a lo largo de, de, este, de esta sección vamos a ir viendo qué es lo que le fuimos mostrando, pero bueno, eh, sirvió para ver esas pequeñas diferencias o grandes, ¿no? muchas veces el folclore está muy cercano, en, quizá en estilos, en formas pero, y en la esencia, ...pero sí que todas esas pequeñas peculiaridades... ...de, de la forma de mover los pies, de la forma de mover las manos... ...o en sí del desarrollo del baile... ...pues lo pudieron ver nosotros lo de allí, ellos lo de aquí... ...y la verdad es que bueno, sobre todo estuvimos con gente de Zamora... ...y de Castilla y León... ...y la verdad es que fue llevarles ese pedacito de, de su casa... A, a ellos y, bueno, por pues recordar quizás sus, sus raíces culturales. Uh -huh. Ahí vamos viendo imágenes de esta experiencia de la agrupación La Morana por tierras andaluzas. Yo no sé si la gente que está allí, que tiene sus raíces en Zamora, ¿se acordaban, recordaban lo que estaban viendo, esos bailes o esas músicas? Hombre, yo te puedo decir que cuando, por ejemplo, estábamos interpretando el bolero de Algodre, eh, yo he visto llorar a la gente de alguna de, la, de las que estaban allí viéndonos, pues porque para ellos significa mucho, a lo mejor nosotros vivimos en Zamora estamos muy vinculados con el folclore y pa, no deja de ser una melodía más en nuestro repertorio no pero para las personas que por, por diversas razones han tenido que, que salir fuera de Zamora, cuando oyen ciertas melodías o, o ven ciertos ciertos bailes, pues le toca la fibra sensible, no cabe duda entonces cuando ves eso, pues dices, jolín, les está gustando la gente se ponía de pie, eh, emocionada aplaudir y como veíamos ahí en las fotos, se han acercado a ver a los componentes, a ver los detalles de la indumentaria, a preguntarnos esto de dónde es, esto, cómo se hace, mm, súper interesados por, por todo como, como estaba planteado ¿no? la actuación, las canciones, eh, todo el desarrollo de instrumentos que llevábamos, de percusión, de dulzaina, gaeta de fole, flauteta tamboril. Eh, no se lo esperaban. Ciertamente yo creo que el resumen es eh, que. La riqueza, la variedad de la cultura tradicional de Zamora llama muchísimo la atención cuando salimos fuera. Entonces, aunque eran de Zamora, muchos, o de alguna provincia de nuestra comunidad, eh, les ha llamado muchísimo la atención, precisamente por esa variedad y esa riqueza. Luego había gente de, de Sevilla, de Málaga, de Córdoba, que se han quedado pues maravillados, que no se lo esperaban, porque decían, pero es que esto... No era, lo que, ...no era lo que nos esperábamos de Zamora... ...parece que tenemos una, una imagen como más sobria, más seria... ...y cuando han visto ese colorido, esa explosión de alegría... ...que son nuestros bailes, nuestras tonadas... ...pues les han, les han, les han cautivado. Bueno, pues para llegar a tener ese efecto... ...entre todos esos espectadores... ...ha habido una preparación detrás, ¿no? Eso es, sí, la verdad es que eh, fuimos eh, con los tiempos muy medidos... Entonces, bueno, nada más llegar al hotel, descargar todas las maletas y todo, nos empezamos a preparar, veremos ahora las imágenes pues, de cómo la gente en las habitaciones... ...pues la verdad es que los, los que estaban en el hotel... ...pasaban por las situaciones y se quedaban asomando de... ...bueno pues cómo, cómo está, está, haciendo el peinado... se está poniendo el traje, bueno pues... Uh -huh. hay, hay imágenes, vamos a ir viendo cómo ha sido esa preparación... ...de esta muestra tradicional en bueno, bueno, no Sevilla... ...la agrupación La Morana se preparaba... ...bueno estos son como el making of, ¿no? Sí, es un de... poquito lo que, lo que no se ve ¿no? Claro, ¿qué, ¿qué trajes llevasteis? Pues llevamos una representación de la mayoría de las comarcas... ...para que la gente viera precisamente esa, esa diferencia... esa esa variedad que en comarcas que no están muy lejos geográficamente hablando, mantienen una seña muy particular, unas peculiaridades muy definidas. Entonces, eso es lo que queríamos mostrar, esa, esa variedad que tiene que tiene la provincia de Zamora, fíjate desde la zona norte, entre Valles, eh, Carballeda o Sanabria, o la zona sur, entre las tres comarcas que lindan ya con la provincia de Salamanca, que son Sayago, Tierra del Vino, La Guareña, esas, esas connotaciones que tiene cada una, esas fuerzas, esa personalidad. ...queríamos que la gente la viera, que lo, que lo apreciara... ...y yo creo que sí que se han llevado una buena impresión... ...y sobre todo, fíjate ahí podemos ver la, la cantidad de gente que había... ...había casi 500 personas en ese salón viéndonos bailar... Y ...sobre todo la, el momento pues, de, de, de después de la actuación... ...cuando la gente se ha levantado, ha ido hacia nosotros... ...a hacerse fotos, a preguntarnos... A, mm, ...sobre todo hay mucha gente de Zamora... ...que eran de alguna localidad, de algún pueblo... ...pues a preguntarnos por cosas que, que les recordaban... A sus, a, ...a sus abuelos o a sus padres que en determinados momentos pues, o habían tenido alguna, alguna pieza de indumentaria y eso le recordaba a su niñez, a su infancia. Uh -huh. Los bailes son pues la exposición de esos trajes y, sobre todo, pues cuando se ve esa viveza que tienen eh, los trajes tradicionales, que muchas veces eh, en una exposición quietos no, no aparentan lo que tienen, pero en, en la actuación sí. Contarnos cómo fue, ¿Qué piezas habéis interpretado? ¿Qué, qué bailes? Pues eh, lo que se quiso llevar un poco fue que no quizá percibiera ¿no? esa cosa habitual que es eh, alguien tocando, alguien bailando, un tipo J, sino también se llevó un desarrollo de más cosas, es decir, canciones solo de, de voz, canciones con contenido mímico, un contenido festivo, también canciones rituales, entonces bueno, a lo largo de, del vídeo que podemos ver de... ...de esa actuación, pues vemos que llevamos una pequeña muestra... ...que no solo puso de realce esos bailes... ...sino como bien habéis comentado, también esos trajes... ...y bueno, pues ahí podemos ver, Francisco nos puede dar más de ellas, no ...vemos una pequeña muestra de los bailes... Pues si sí, estamos viendo pues, parte de lo que era, fue la actuación... ...este es concretamente, J 4, de Cerezal de Aliste... ...y vemos pues como eh, realmente era un espacio, una, un salón de actos... ...y luego la gente estaba situada en torno de, de, del propio grupo... Eh, ...con lo cual estaba muy cerca y eso es, eso es muy importante... ...porque veían los gestos, eh, cómo se interpretan los bailes... Eh, ...la alegría, la, la ilusión que se pone por parte de los miembros de, de La Morana... ...en la ejecución de los diferentes bailes y danzas... ...sobre todo también eh, la impronta que nosotros, eh, cada grupo es diferente... ...a la hora de poner en, en escena, no esta cultura tradicional que llevamos fuera... ...y sobre todo eh, esa forma de, de, pues de realizar los bailes, las canciones estábamos muy cerca eh, físicamente pero también muy cerca eh, con la ilusión y con el corazón entonces yo creo que eso se, se, se percibió por el público no había muchas ganas de actuar había pues un, una especie pues no sé de, de pues no sé de confianza de, de, de un poquito de ahí de de complicidad, por así decirlo, con parte de, del público, porque nos sentíamos un poco arropados por la gente de Zamora que estaba allí y que nos ha recibido con los brazos abiertos. Gente de la propia capital de Zamora que había nacido en la calle El Riego, que había nacido en la calle Benavente y que por circunstancias pues ahora residen en diversas localidades de, de, de Andalucía. ¿no? Eso era importante, entonces eso pues, un poco fue un poco la chispa ¿no? para establecer esa, esa complicidad y que saliera la magia. La gente al final ha terminado cantando y bailando con nosotros, eso no, so, no pasa en todos los sitios, eso es un poco pues, eh, la forma en que nos gusta transmitir nuestra, nuestro folclore, nuestra cultura tradicional, que la gente se haga partícipe de esos propios bailes, de esas canciones y que los, los, los hagan como suyos, como propios. Uh -huh. Eh, ...así que la experiencia con esta conclusión que nos dice Francisco... ...perfecta ¿no? para hacer esa muestra de tradición. Sí, la verdad es que fue una experiencia en la que nosotros recorrimos 500 kilómetros... Para, ...para poder hacer la actuación. la hicimos en un, eh, en, como hemos dicho, en un hotel de convenciones... ...después de una comida, es decir, estábamos dentro de un protocolo... ...que podía ser quizá un tanto rígido, elegante... Pero conseguimos hacer que esa actuación se convirtiera en algo eh, cercano, casi como si fuera una actuación de Pueblo en la que el propio público participó, no solo al final bailando, sino con su atención en el desarrollo del baile. Y lo más importante, como podemos ver ahí, es que no solo se quieren llevar lo que son esos bailes, o esa demostración de, de lo que puede ser la coreografía, la danza sino trasladar esos, esos momentos ¿no? de, del pueblo, que ya no solo el baile, sino pues como había comentado Francisco, los gestos, eh, todo el, el sí, entorno. Acabamos, acabamos de ver el manteo del Pelele, de, de uh. del vino, y ahora estamos viendo por ejemplo una interpretación de, la, de una canción de Panaderas, eh, que como veis eh, realizamos sobre una mesa de madera con una acústica ...muy buena, que, que mantiene un ritmo muy, muy peculiar... ...y que a la vez se va interpretando la, la tonada que se hacía para amasar el pan... ...está concretamente recogida en andavías... Eh, ...como podéis ver no solamente es baile... ...sino también es un poco esa esencia... ...esos retazos de esa vida tradicional... ...que hace nada había en nuestros pueblos, en nuestras comarcas... Y que la gente, pues, la verdad que, que apreció y que supo disfrutar. Porque la gente se levantaba, es que uh -huh. se ponían de pie, se acercaban, se volvían a sentar, claro. volvían. En cuanto veían algo que se les pasaba desapercibido, veías como la gente se movía para no, para no estar despistados ¿no? de lo uh -huh. que iba sucediendo durante toda la actuación. Pues con esas tradiciones que implican esa convergencia de la música y del baile mezclado con lo que eran a lo mejor los oficios o las costumbres, las acciones cotidianas del día a día, nos vamos a despedir. Francisco Mario, muchísimas gracias por habernos acercado en esta semana pues esa muestra que habéis llevado fuera de Zamora a tierras andaluzas, hacia el sur, para que también compartan...